¿Cómo estás? ¿Esto enfoca? Gracias. Eh, bof, hay mucho eco por aquí, ¿no? Un poco, se sí, ve muy blanco, muchos problemas. ¿Cómo solucionarlo? No lo sé. ¿Cómo estás? Mi hermano, mi hermana, espero que estés bien, espero que tengas mucha salud, espero que tengas un brazo, dos brazos, una pierna, dos piernas, si no lo tienes muchísimo respeto. ¿Qué pasa? Señoras y señores, os lo prometo, vamos a no sé si puedo enseñar esto, ¿eh? Pero lo voy a hacer de todas formas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se ve? No se ve un culo, ¿no? Está el ejército ahora mismo. Sí se enfoca. ¿Esas armas son normales? Hola. ¿Qué pasa, señores? Baby. ¿Cómo estás? Se fueron pronto 2021. Todo va a salir bien. Y si sale mal, 2022. Y si sale mal, 2022, 2023. No pasa nada. Ya has vivido, ya, ¿no? Si tienes una edad para entender lo que te estoy hablando ahora mismo y para entender el idioma y pues saber y pues estar seguro, segura de que viviste bien. Y sobre todo si estás viendo este video con internet y todo eso, hay peor. Entonces eres feliz. No sabes tú lo que tienes bien. ¿eh? Te quejas yo creo que demasiado. No hay que ser feliz por ser feliz. Hay que estar feliz porque es un estado de ánimo. Porque se puede decir, y yo puedo ahora mismo decir que soy feliz. Entonces estoy feliz. Te quiero muchísimo, 21 viene pronto. en 20 ya te vas a... Al carrer. Mucha suerte. Mucha comida rica. No le hables a tu abuela así, abuelita, ¿cómo estás? No. Ni le des besos a los primos. Intentas... Tú sabes lo que hay que hacer. Te quiero muchísimo. La esperanza es lo más importante. Un beso fuerte.